A puertas cerradas se llevó a cabo una reunión entre dirigentes comunitarios del sector La Altagracia, representantes de los propietarios de la estación de venta de gas licuado de petróleo GLP junto a la Procuradora de Medio Ambiente María Brito en la cual según el vocero del colectivo de organizaciones populares se sopesó la propuesta del cierre momentáneo de la estación hasta tanto se establezca si tienen o no los permisos requeridos eh, Estábamos discutiendo lo relativo al cierre de la planta eh, Sin embargo, ahí lo que se valoró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 ...que tienen que ver con el permiso para la apertura de plantas de gas. Al cuestionar a la Procuradora de Medio Ambiente de esta demarcación... ...se abstuvo a ofrecer detalles al respecto. ¿Se le puede preguntar a ellos? a las partes que ellos son, ellos son ellos son ellos son ellos son los protagonistas ellos son los protagonistas de este acuerdo <risa> Giovanni Cordero, NTN su noticiero regional